Buenos días, soy Manuel Gracia, propietario del criadero de perros, Iremacur, de, perros de presa canario Irema Curtó Kennels, Tenerife, España. Hoy voy a referirme, para empezar, eh, a un señor del que no voy a hablar, o sea, no voy a desvelar su nombre, ni el país, un país europeo. Este señor se ha comunicado con nosotros. Eh, para comprar un cachorro de presa canario y lo ha hecho ya lo tenemos seleccionado y dentro de pocos días viajará para ese país para ese señor este señor ha criado según nos ha comentado por teléfono eh, que ha criado Cane corso durante varios años no es italiano eh, y se ha dedicado a presentarse a las exposiciones, cosa muy común en nuestros días, siempre en busca del éxito, comprensible, comprensible, hasta que la persona se da cuenta de que eh, eso es una especie de trampa ¿sí? para ganar premios y luego vender los productos. Entonces, al parecer, ha estado presentando carne, criando y presentando canecorsos eh, por varios países, incluso China. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues con el que se ha encontrado este señor, con su cría de carne corso, con las exposiciones. Y tal. Pues que ha llegado un momento que ha dicho no sigo por este camino, se ha desprendido de los canecorso corso, eh, yo me imagino que con un sentimiento profundo de frustración, de fracaso, pero claro, la frustración y el fracaso son consecuencia del enfoque, del enfoque desde un principio, eh, plantearse, criar una raza, de perros de tipo presa eh, concurrir a todas las exposiciones que le han parecido interesantes para ganar premios. Y resumiendo, el problema es que esos perros adolecen de dos defectos fundamentales. Uno La falta de temperamento. Hay personas que dicen de carácter. No, el carácter, ya lo he dicho en distintas ocasiones, es una cosa y el temperamento y el instinto de guarda es otra. Son tres. El carácter tiene que ser equilibrado, sociable, eh, con los propietarios, con la familia con los que vive y con los extraños hasta cierto punto. Porque si queremos que tenga instinto, o sea, que un perro de estos tenga un buen instinto de guarda, pues no va a aceptar a los extraños con facilidad. ¿Qué es lo deseable? O tenemos un perro public relations, es decir, relaciones públicas, y entonces tenemos que renunciar al instinto de guarda. Y el temperamento va unido al instinto de guarda el temperamento es un perro seguro de sí mismo capaz de defender su territorio ¿eh? y, y atacar a la persona que se mete en su terreno ¿eh? si, el, si el depredador humano intenta entrar en su terreno pues tendrá que defend el perro tendrá que defender ese territorio ¿cómo? Pues eh, ladrando desaforadamente y llegado un momento pues si la persona que intenta invadir el territorio pues tendrá que atacarlo eh, no voy a entrar ahora en las leyes que rigen en nuestros días que esa ya es esos eh, capítulo aparte entonces este señor el problema que ha tenido con estos perros es que no tienen el temperamento y el instinto de guarda eso por un lado y por otro eh, la salud física las caderas eh, muchos problemas según parece según nos comenta este señor eh, muchas displasias de cadera entonces un perro de guarda y defensa porque el, el cane corso eh, al menos en teoría debe tener un fuerte instinto de guarda y defensa de su territorio yo tengo aquí un libro que me regaló un señor italiano que vive en España eh, no hace falta que explique quién es me regaló el libro el día 19 del 12 del 95, sobre el cane corso. Mírenlo aquí. Bueno, yo no leo muy bien, no domino el italiano, pero sí que comprendo casi todo el texto. Eh, eh, bueno, en este libro se hace... Un, una historia del pasado del canero, o sea de perros se remonta a los tiempos de la antigua Mesopotamia eh, bueno muchas fotografías de esculturas eh, nos lo podemos ahorrar pues lo podemos ahorrar entonces, llegado un momento explica que el Cane Corso es un perro de guarda y defensa de su territorio, de recintos cerrados claro eh, pero no nos cuenta la verdad del Cane Corso moderno porque aquí hay una fotografía que yo les voy a mostrar Dice un cane corso de Gliannis 50, o sea, de los años 50, con el, su propietario. Este señor, con este cane corso, que no tiene que ver con, el, lo de corso no tiene que ver con Córcega, es un perro de guarda. ¿Eh? Y lo que se suele decir en los libros de perros de guarda, defensa, de pastoreo, de caza, todo es poner muy bien al perro, o sea, a la raza. ¿Qué ocurre? Pues que luego la realidad no se corresponde con lo que se plantea, o sea, el cane corso en este momento... Y desde hace unas décadas, porque esto es una raza nueva. Esto no es una raza antigua. Esa introducción que se hace con fotografías, eh, cuadros, esculturas, eh, de todo tipo. Eh, pues eso no tiene que ver con el canecorso. Esto mismo se intentó hacer con el perro de presa canario, pero yo me adelanté y se empezó a hablar del verdadero del moderno perro de presa canario. ¿Eh? Y aquí pues está ese perro de los años 50, uno cane corso, se supone, años 70, y ya nos metemos en la descripción del cane corso de la recuperación de la raza, eh, de la función y exposiciones muchas exposiciones bien eh, habla por ejemplo del estándar cuando se crea el primer estándar bueno pues lo mismo que pasa con el cane corso pues ocurre con el mastín napolitano años 40 se crea una raza ...llamado Mastino Napolitano. Pero claro, en ambos casos... ...la verdad... ...desde el inicio... ...de estas nuevas razas... ...de síntesis... ...¿qué significa de síntesis? Pues que han echado manos de distintas razas... ...de otras razas... ...como pasó con el perro de Presa Canario y mediante mestizaje se sacó el mastín napolitano y poco después el cane corso. El cane corso, sostengo yo, el nuevo cane corso, pues tiene mucho en común con, incluso en sus cruzamientos, en sus mestizajes, que con el mastín napolitano. Porque una es continuación de la otra. Entonces aquí tengo, he mencionado en el último vídeo, la revista Cánida Presa. Cuando me visitaron los que empezaron a imprimir esta revista Cánida Presa, que estuvieron aquí en mi casa, estuvimos charlando largo y tendido, y esta revista se empezó publicándose eh, como Pitbulls and five Dogs. Y yo les sugerí que por qué no le llamaban perro de presa en italiano. Y efectivamente, para mi sorpresa, al número siguiente apareció publicada como Cánida Presa y este número es cánida presa yo colaboré bastante tiempo con artículos míos sobre el perro de presa canario sobre el perro de ganado majorero eh, sobre el podenco canario si no recuerdo mal también el podenco enano de la isla del hierro eh, bueno y acabó la la revista desapareciendo, como todo, tiene un principio, eh, un desarrollo, luego hay un tiempo de plenitud, luego una decadencia y al final pues, se deja de publicar. No es la única, pero hizo grandes aportaciones eh, sobre razas italianas y por mediación mía, básicamente, sobre el perro de presa Presagrario. Yo cada dos meses publicaba un artículo. Y bueno, pues, para muchas, o sea, muchas personas fueron las que descubrieron el perro de presa canario a través de la revista Cánida Presa. Bien, entonces aquí tengo yo, de esta revista, el Mastín Napolitano. Bueno, el Mastín Napolitano... El primer estándar fue en 1949 y yo no voy a hablar ahora de los orígenes de la raza y nada de todo eso, no, no, no, no, no. simplemente una pinceladita para situar a las personas que no conocen el origen verdadero del mastín napolitano, ¿eh? Y el origen verdadero del Cane Corso. Eh, en los años 40 empieza el mastín Napolitano. Y aquí hay una fotografía de 1956. Obsérvela bien. Un perro de mastín napolitano con orejas sin cortar, parece azulado, gris azul, gris plomo, con mucho blanco. Luego otro, pues azulado, o sea, gris plomo. Eh, otro aquí se ve negro, parece ser negro con patas bardinas. Y estos son los primeros pasos del Mastín Napolitano. Según las noticias que yo tengo de hace muchos años, el Mastín Napolitano es un producto de cruces. Yo no estaba allí para comprobar si era cierto o no, como si he estado en la gestación del perro de presa canario moderno. Eso no hay quien me lo discuta porque yo he sido uno de los autores de esta raza eh, que se empieza a criar y seleccionar en, a, ya en, desde el punto de vista racial, o sea, como raza, 1977 que fue mi primera camada. Muchos que luego se han subido al carro eh, de esa raza, pero fue, no fue en esas fechas, sino muy posterior. Entonces nosotros empezamos en 1977, nosotros la primera camada, y hasta nuestros días. Bien, esta raza empezó antes el Mastín Napolitano, pero es un producto de cruces. Eh, no voy a entrar en los detalles porque tampoco aquí se especifica ni lo han escrito en ningún momento, pero yo voy a arriesgarme. Eh, diciendo las razas que se utilizaron Dogo Alemán Negro, Dogo Alemán Azul se utilizó al parecer algo de Dogo de Burdeos no de estos últimos años de aquellas fechas fueron metiendo distintas razas en, una, en dos números de la revista Canida Presa aparecen Dogos de Burdeos del siglo XIX, principios del XX, y luego ya pasan al nuevo Dogo de Burdeos, que ya hablaremos, hoy no. Entonces estos perros, mastines napolitanos, que aparecen en esta fotografía, luego hay más fotografías... Pero que no el prototipo racial, ¿eh? el pellejo, tengo dos números. No es el mastín napolitano eh, que luego se ha venido criando. Y desde... Y en estas revistas se menciona a los tres o cuatro criadores más importantes. Uno de ellos, el criadero Diponsano. ¿Eh? Bien, no voy a hablar de los nombres ni nada de todo eso, no me voy a meter en profundidades. Yo tuve a Paula de Diponsano, de los años 70. Y yo vi los perros que trajo Gustavo Rodríguez, que era Paula de Diponsano, que ya lo han mencionado, que la compré yo en 40.000 pesetas, eh, la bastina napolitana negra que compró Manuel Alemán, carnicero de Arucas, negra, y los dos machos, uno era bardino, grisáceo, y el otro me parece que también estaba en esa capa, no, no lo puedo precisar bien Esos mastines napolitanos no tenían nada que ver de los años 70 con los mastines napolitanos que después se han ido criando con esos belfos, esos cuellos, esos pellejos, esos ojos como caídos, perros muy degenerados. Y todo eso es producto de los mismos señores que empezaron criando. Y luego los jueces que iban juzgando, pues son los, los, los artífices eh, del mastín napolitano desde sus inicios. Fíjense la diferencia que hay de los primeros a lo que hay hoy. Nada que ver. Y lo mismo podemos hablar del cane corso de esa fotografía, 1950, a los corso que luego se han venido criando, partiendo de los, carne, de los mastines napolitanos, con las cosas que le fueron metiendo, boxer, por eso que hubiera perros eh, mastines napolitanos prognatas, eh, eh, y de distintas capas, y eso llegó también a Canarias, a Gran Canaria, el perro llamado Zorba, la perra llamada Corbata, que tenía en Pepito el Cojo, que ya lo he mencionado, que fue el primer presidente del club de perros de presa, eh, perros de parapechadas, porque ellos no se planteaban, eso llegó mucho después con los años, el concepto de raza, y todavía hay muchas personas en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, y en Tenerife también que no, no se plantean el concepto del estándar, de la raza no, sino en fin eh, los querían para pelear y la corbata y eso tenían las manchas blancas que tenían eh, se puede ver y yo vi esos perros en vivo y algunos más esas, esas manchas blancas las daban los mastines napolitanos de, de Gustavo Rodríguez que trajo de Nápoles o sea que cuando llegan a España, los mastines, digo a Canarias, esos mastines napolitanos, el, el primero que trajo eh, a Tigrado tirando a caoba, José Castellano, que trajo de, de Nápoles, no recuerdo de qué criador, probablemente de Ponsano, de uno de los, de los iniciadores, eh, de los creadores de la raza. Bueno, pues esos perros, el de José Castellano tenía, era un, un bardino caoba ¿eh? que yo lo vi cachorro, recién llegado de Milán y luego me parece que José Castellano trajo alguno más y ya ese no lo vi yo porque yo me fui a Venezuela y luego ya me vine de Venezuela a Tenerife y ya no tuve relación en aquellos años con José Castellano los perros de José Castellano ¿no? eh... Entonces, estos perros, tanto el mastín napolitano como el cane corso, primero el mastín napolitano, el cane corso viene después, que echan mano de mastines napolitanos, le meten boxer le meten otra vez dogo alemán. A mí me parece que el mastín napolitano no, no, eh, no entró a formar parte el boxer pero sí el dogo alemán, azul, el negro... Entró también el, el mastín inglés, el English Mastiff. Entró, al parecer, también el bulldog inglés. No sé en, en qué porcentaje. Y por eso había perros prognatas y tal. Y en el cane corso también perros prognatas. Eh, hasta hace poquito, ahora no sé cómo estará el tema, pero había la mordida en, en pinza, ¿eh? Había mordida en tijera y había prognatas por esas razones, por las razas de perros que metieron por medio. Bien, entonces estos perros empezaron ya desde el primer momento a presentarse en exposiciones. Estos perros que hemos visto aquí y en las revistas, en estos artículos, de lo que se habla es de exposiciones y de campeones. Los menciona. ¿Eh? Eh, y ahí fueron evolucionando desde mi punto de vista en lugar de para mejor, fue para peor ¿Eh? y ahí, ahí está el, el mastín napolitano eh, que hoy en día, pues sinceramente, mi opinión que los he conocido, los he visto en exposiciones hace años, en Madrid aquí en Canarias, en Barcelona y en internet, he visto, y en revistas, muchas revistas. Bueno, pues eso fue la perdición del Mastín Napolitano. Hoy en día el Mastín Napolitano es irrecuperable. Ya no hay quien pueda recuperar el Mastín Napolitano. Eso sostengo yo. Entonces, la finalidad, al menos en teoría, era la guarda y la defensa de su territorio no era el de la caza de, de, de jabalíes eh, ni nada de todo eso no, no, no, de otras especies cinegéticas, no eh, y lo mismo el cane corso el cane corso según dice en este libro y artículos que yo he leído de hace muchos años, porque este libro lo tengo yo, fíjense eh, y lo leí, además más de recibirlo eh, del 95 bueno, pues lo que dice es que es un perro para la guarda y defensa de su territorio, de recinto, o sea, las, las viviendas, los chalés, los recintos eh, industriales, en fin, todo eso. Bueno, pues, ¿dónde, o sea, ¿con qué criterios se ha estado criando y seleccionando? Pues enfocado a las exposiciones de belleza. Si hubiesen seleccionado con otros conceptos, que es lo que yo he venido planteando con el perro de presa canario desde sus inicios. Si eso se hubiese hecho en, gran, en, en Italia y fuera de Italia, pero resultó ser que no. Que en Italia el enfoque fue de cara a las exposiciones. Y luego se empezó a exportar y ganar todo el dinero que se podía. Cuantos más se vendían y a más precio pues para los criadores una fuente de ingresos muy importante y la verdad es que el mastín napolitano recuerdo yo que se vendía en todos los países muy bien pero declinó enseguida porque lo que se esperaba del mastín napolitano ¿eh? no se cumplió las funciones para que supuestamente se criaba pues, pues no, no fue así eh, exposiciones caninas en lugar de funciones y hablar de campeones y luego vender hijos de campeones. El cane corso lo mismo hasta nuestros días. Se está criando mucho más el cane corso. Pero ¿cuál es el problema? Lo que nos planteaba este señor ¿eh? de un país europeo eh, que al final optó, yo me imagino que con una absoluta decepción, amargura, que todo el dinero que habrá perdido, quizá al principio vendía bien, pero luego el hombre ha sido consecuente con su visión de la realidad y que ese no era el camino más adecuado, que no era lo que él quería y ha abandonado. Pero yo tengo noticias de más personas con el cane corso y con el mastín napolitano antes que con el cane corso y han dejado de criar, ¿por qué? pues porque entraron en ese juego entraron en el juego de las exposiciones y eso pues las consecuencias ya sabemos cuáles son eh, la ruina del perro útil y eso pues la verdad es que hace que las personas que empiezan con tantísima afición eh, y se hacen mucho las cuentas de la lechera las cuentas de la lechera es ilusionarse eh, y el dinero que van a ganar y luego resulta que todo acaba siendo un completo fracaso bien entonces yo espero que este señor que ha comprado el primer cachorro de presa en Irema Iremacurto Kennels eh, empiece con buen pie el perro que nosotros le hemos seleccionado desde mi punto de vista es excelente no le va a decepcionar y espero que este señor siga comprando perros de Iremacurto Kennels, que procuraremos que lo que mandemos sea de verdadera eh, calidad no obstante, tengo que aclarar que no todos los perros salen a un 100% de la máxima calidad. Y yo lo he dicho ya en otros vídeos y en artículos hace muchos años, que los perros, no solamente el perro de presa canario, eh, no se fabrican en serie, no es una industria eh, como el que fabrica automóviles, o cualquier producto eh, mecánico, o motocicletas, o yo que sé, lo que sea. No, esto estamos jugando con la genética. Ahora, la, la genética, si se hace una buena selección, los resultados a corto plazo, a corto plazo son importantes. Eh, me acaba de comunicar mi hijo Manuel que un perro, hijo, <coughs> Eh, de perros nuestros que se ha vendido en Estados Unidos, eh, no uno que anuncié de, de ahí de Europa Oriental, eh, que compraron a un señor de, me parece, de, de, de Serbia, eh, que lo exportaron, no sé si a Canadá o a Estados Unidos, y que el perro ha salido libre de displasia cadera, cero, o sea, grado A, eh, de, de codos cero de boca completa extraordinario para el trabajo para la guarda bueno pues este señor de Serbia tiene varios perros nuestros bueno pues ahora eh, otro, otro señor no, norteamericano según parece, según me ha comentado mi hijo eh, pues muy contento con un perro que ha comprado no sé si en Rumanía de los perros nuestros eh, y lo mismo eh, grado A de cadera Limpio de codos, la boca completa, un perro extraordinario. Bueno, pues ese es el fin que nosotros pretendemos. Criar perros de la máxima calidad. Pero es que yo lo que estoy hablando no es para promocionar que también entra en nuestra filosofía eh, eh, nuestros perros. No, lo que yo planteo es que si eso se hubiese hecho con el mastín napolitano, si eso se hubiese hecho con el cane corso, si eso se hubiese hecho con el bullmastiff, que ya hablaremos del bullmastiff, o haremos un vídeo eh, basándome en las fotografías de un libro que tengo aquí en inglés de bullmastiff de principios del siglo XX y de cómo ha ido evolucionando desde mi punto de vista, no tan negativamente, pero sí, sí de forma negativa y que eh, ya hablaremos de él. Eh, tampoco han ido por muy buen camino debido a las exposiciones caninas entonces yo no digo que no se pueda ir a exposiciones de morfológicos que se vaya a confirmación de raza yo digo que sí que me parece muy bien siempre y cuando el enfoque sea otro eh, y que haya un test de carácter cuando se va a una confirmación de raza tiene que hacerse un test de carácter no solamente en lo morfológico que yo sé lo que es eso lo he vivido cuando yo he ido, por ejemplo, a Talavera de la Reina, hace años, ¿eh? o a Valls en Tarragona o a Madrid, mis, los perros que nosotros presentábamos o que amigos míos del mundo del perro presentaban, eh, esos perros tenían certificado de libre de y cadera y todos tenían la boca impecable. Tanto los que se presentaron en distintas ocasiones en Madrid, los que se presentaron en Barcelona, los que se presentaron en Valls, los que se presentaron en Talavera de la Reina... Pues esos perros eran perros con una selección. Ahora, en ningún momento, en esas confirmaciones de raza, se hace un test de carácter. Y yo digo que tiene que exigirse, porque a mí no me exigieron. Yo no tuve que presentar el certificado de libre de cadera. Quedé primero con Nito, quedé primero con Inés. Mis perros fueron los primeros en su clase pero no pidieron certificados, no se hizo test de carácter. Pues eso es lo que tiene que hacerse. Yo sigo yo sigo con cierta preocupación, los perros, pero desde hace muchos años y de ahora también, ¿eh? con verdadera preocupación de cómo sigue funcionando la oficialidad tanto en Tenerife como en Gran Canaria, como en la península, como en otros países, ¿eh? que no se exigen los certificados, no se hacen test de carácter. Yo veo perros, no voy a mencionarlos para que no se me acuse de nada, pero yo veo perros de gente que incluso han sido presidentes del club, que están criando en Tenerife jueces de, de raza, ¿eh? y que esos perros no valen nada. Y yo sostengo que esos perros no valen nada. Y algunos, el prototipo no está mal. Pero viéndolos, digo que ese no es el camino pero que se han centrado en las exposiciones caninas. Entonces, el futuro del perro de presa canario, el futuro del cane corso, que lo veo difícil de recuperar, porque claro, cuando dicen del cane corso, aquí en este libro, cuando habla de la recuperación de la raza, en los años 60, 70, ¿eh? ¿qué recuperación? De, de perros antiguos no y en exposiciones así están abocados al fracaso y el mastín napolitano yo sostengo que yo no me metería a recuperar esa raza no me arriesgaría porque lo único que iba a hacer es perder dinero ¿eh? y fracasar en la recuperación porque con un material malo la recuperación es muy difícil por ejemplo si sí se puede recuperar el mastín español de campo, se puede recuperar. Porque también adolece de muchos problemas de cadera, mucho perro rabón, que eso no es lo deseable en una raza como el mastín español. Esta misma mañana, primera hora, que me ha llamado una joven de la península, pues yo se lo he dicho, que... Los rabones es consecuencia de una endogamia cerrada y luego han seguido por, con los rabones. Y entonces ella me comentaba lo que me han dicho ya otras personas eh, con respecto a los mastines españoles, eh, que hay quien le gustan los rabones, incluso cruza rabón con rabón. Pues esa, ese es un mal planteamiento. Iba a decir eso es una mala filosofía. No, eso es una mala praxis. Y yo sostengo. Que el mastín español tiene que mejorarse, mejorarse, pero dentro, sin cruzamientos, sin mestizajes de ningún tipo. Haremos un vídeo especial, pero que yo también al mismo tiempo me referiré al perro de presa canario y a las razas caninas canarias. Porque eh, mi cometido desde hace muchos años es, son las razas canarias no el resto de las razas españolas, que estas son españolas, pero yo digo que los criadores de mastines españoles tienen que hacer sus trabajos, su trabajo bien hecho ¿eh? en defensa del mastín español y el meo sí se podría recuperar, el meo sí, el mastín eh, español oficial sí se podría recuperar, pero con mano dura, estricta porque lo han convertido en un perro también bastante inútil ahora bien el prototipo hay que afinarlo un poco hay que trabajar el gen y salirse de ese error en el que se han metido esos especialistas desde hace décadas no los voy a mencionar pero que todos los que conocen el tema de Mastín Español eh, saben a quién me refiero yo se puede recuperar el mastín español, el meo sí. Y el de campo, el lobero, el que está con las ovejas todos los días, el verdadero, no esos meos que se han metido en algunas ganaderías, que también se puede recuperar, pero trabajándolo en serio. Radalecías de cadera, funcionalidad, que esos perros se pueden mover, porque muchos de esos perros no, el peso no los deja. Ese cuero, yo he visto fotografías de antes de los 70, ¿eh? de los 60, de los 50, de los 80, Compromiso no era un perro de esos meos. Tigre, ¿eh? que de la, de, de la mano de Carlos Salas Melero fue campeón, ese perro era un perro de campo, un perro lobero, y así muchos. Pero luego han ido derivándose ¿eh? a eso que hay ahora que llamamos meo en términos despectivos. Y yo lo estoy utilizando también. No me interesa el meo. Ahora, si perros de esos... Se seleccionan buscando funcionalidad y cruzándolo constantemente con mastinos, mastines loberos pero eso sí, no con rabones no con rabones yo lo siento por los aficionados a los mmm, ganaderos de perros rabones pero el mastín verdadero no es el rabón eso es por degeneración endogámica y hablaremos más que aunque yo ya lo he apuntado, eh, pero el, con el mastín español se pueden hacer milagros con los loberos y con los meos. Pero para eso hace falta el conocimiento, la mentalidad, mentalidad es eso, es desechar eso, saberlo, ver. Y desechar eso que no conduce más que a la ruina de una raza. ¿Qué es lo que ha pasado con el Martín napolitano? ¿Y qué es lo que está pasando con el cane corso? Yo he venido a comprender el problema del cane corso a partir especialmente de aquella llamada telefónica de una señora criadora de cane corso que ya me he referido a ella en un vídeo o en dos y anteriormente en un artículo que aparecerá en nuestro libro que estamos trabajando en ello pero ahora hasta que la, la campaña de los libros de tal pues están en eso y, y hasta que no pasen estas fechas pues no saldrá el libro pero bueno pero saldrá bien entonces ahí yo ya publicaba eso de esta señora que me llamó intentó convencerme para que le vendiera eh, perro de presa canario pues no. ¿Y por qué razón yo a Fermín Quintero no le quise vender en su momento de, de casa del presa, no le quise vender ningún perro de presa? Porque no iba a resolver su problema. El problema de, de, de premolares morfológicos, de instinto de guarda, de temperamento, no se iba a resolver metiendo en sus caniles, perros de los míos no porque tenía que haber cogido y haber eliminado perros de los que él tenía y aquí en el club ¿eh? criadores que están afiliados al club y que se rigen por el club y en Gran Canaria y en España, la península y en las Islas Baleares y donde quiera que sea habría que hacer una limpia y nuevos planteamientos lo que yo vengo preconizando es lo que hay que aplicar en la cría y en la selección. Luego cada cual podrá elegir las capas que prefiera, que ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, que les gusta criar capa arena, pues muy bien que críen capa arena, leonada, bardina, negra, negra con patas bardinas, como prefieran, todo dentro del estándar. Pero eso sí, seleccionar salud y funcionalidad. Si no, es la muerte del perro útil. Y el futuro lo dije yo ya hace muchos años y lo escribí hace muchos años. Y está en el libro del 91, de artículos anteriores, ¿eh? que la razón de ser del perro de presa canario es la función que tiene que cumplir. Y para cumplir bien esa función tiene que ser un perro sano, ¿eh? de caderas, de bocas completas, perros que se puedan mover, que no sean lebreles, que no sean galgos pero tampoco perros pesados, que sean perros que se puedan mover, porque los perros antaño, que se utilizaban como perros de matadero, perros para, para custodiar el, el ganado en vacuno en el campo, no para cabras y ovejas, pues eh, se utilizaba el perro de presa canario. Canario es el término moderno, a partir de mis artículos en el a mediados de los 70 pero que ya quedó como canario porque es canario, que era mi argumento, yo no tuve que descubrir la pólvora, yo dije, ¿cómo tenemos que llamar a este perro? ¿Perro basto? ¿Perro bordón? ¿Cómo? ¿Canario? ¿Perro de presa? ¿Canario? Porque en los acuerdos de los cabildos, y lo vuelvo a reiterar, se dice perro de presa, pues seguimos la tradición, perro de presa, pero en los acuerdos de los cabildos, en las ordenanzas en ningún lado se ve eso de Canario. Eso es, a partir de la década de los 70, cuando yo empiezo a llamarle perro de presa Canario, en las entrevistas que yo le hice a Pancho, Panchito Saavedra, a Salvadorito, a Demete Trujillo, a Caporal, aquí en, en Manuel El Caporal, aquí en Santa Cruz, que se me extravió se me y nunca localicé yo la entrevista, y no la pude publicar, y otros... Cuando yo decía, cuando usted conoció el perro de presa canario, ninguno conocía al perro de presa canario. No sabían de lo que yo les hablaba. Un perro de presa, un perro presa, sí. Pero un perro de presa canario, con esos términos, ellos no lo conocían. O sea que ese término de canario, eh, se lo puse yo y se oficializó y está en el mundo, en todo el mundo, como perro de presa canario. Ahora... Todos esos otros que se crían, la cría paralela, eso, aunque le llamen canario, no es el perro de presa canario. Pero a mí lo que me preocupa, repito, es esos perros que habría que hacer una limpia, de todos estos que han estado seleccionando las exposiciones, eh, esos eh, sapos, algunos paticortos, otros, aparte paticortos y pesados, eh, que no servirían para el ganado vacuno ni como perro de carnicero, y encima con falta de premolares, y en fin, pues todo eso habría que hacer una limpia, pero con estos conceptos. Pero claro, si los criadores no quieren aceptar esto que estoy planteando, pues van perdidos en la selección. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el cane corso y anteriormente con el mastín napolitano, que desde mi punto de vista ya el mastín napolitano irrecuperable? Esa es mi opinión. Y el cane corso tendrían que hacer una buena limpia, y es una pena que eso sea así, porque puede, puede existir el perro de presa canario verdadero, el de calidad, el funcional por un lado, el cane corso por otro, y el mastín napolitano podía haber seguido también como mastín, pero resulta ser que no, que, que el único que se ha mantenido, pero también muy poco funcional, el mastín inglés, el English Bastiff, ¿eh? y el dogo de Burdeos, pues vamos a ver, pues nada, exposiciones y ahí lo tienen. Eh, lo mismo, ya hablaremos de él en otro momento. Pues nada, un cordial saludo. Eh, este vídeo que me ha servido, el, el, lo que ha motivado este vídeo ha sido este señor eh, europeo que nos ha comprado un cachorro. Y yo he visto eh, la posibilidad de hacer un vídeo para abundar más en el tema de la funcionalidad, de la salud... Y la funcionalidad, si no hay funcionalidad, no hay nada que rascar. Pero de guarda, pero defensa, instinto de guarda, porque si no hay instinto de guarda, eso ahí en, esas, en esa mente, del, digo, en esa cabeza del perro, no hay nada que rascar. Ayer visité a un amigo que tiene un perro de majorero, perro de ganado majorero, eh, ya tiene sus añitos, lo estuve viendo nuevamente, llevaba tiempo que no lo veía, y me quedé ilusionadísimo nuevamente, ahora que estoy yo otra vez con el perro de ganado majorero, vamos a cruzar con él otra vez. Eh, sorprendente, el perro, sorprendente. Eso es lo que hay que sacar. Está ahí, desaprovechado, pero vamos a trabajar con él, vamos a reproducir con él, antes de que se muera y, y bueno, siempre con el fin de la calidad porque el futuro está en la calidad no hay futuro porque la decadencia es una cosa es eh, un, un hecho cierto eh, que va generación tras generación decayendo y al final se quedan en eso como se ha quedado el bullmastiff el dogo de burdeos lo que le está pasando ya al cane corso lo que le ha pasado al Mastín Napolitano. Y luego meterle otras cosas. No, desde dentro, seleccionar, hacer una limpia. Y hay que hacer una limpia también en los perros de presa canarios. Todos estos que están dentro de la oficialidad, que tienen pedigrí. ¿eh? Ahí hay que hacer una limpia. No les quepa la menor duda. ¿eh? Y no meterle cosas raras porque eso lo que hace es ensuciar la genética de esos perros, sino partir de lo que hay ¿eh? y seleccionar, pero seleccionar de verdad. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario de, presa, un perro de, presa canario de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos, y tendremos entonces durante muchas décadas, muchísimas décadas, perros de presa canario. Un cordial saludo.